Nos encontramos con Roberto Minda, aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar. Él es un joven exitoso afro-shuar de descendencia y quisiera conversar contigo. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia como estudiante en la educación superior. Claro. Eh, buenos días. Ya lo dijiste. Mi nombre es Roberto Minda Gempecat. Eh, hijo de un padre afroecuatoriano y una mujer indígena shuar. Tengo 27 años, eh, oriundo de Morona, Santiago, sucuba Tuve la oportunidad de hacer mi eh, escuela y mi colegio en sucuba Y una vez terminado pues, mi, mi secundaria, pues, eh, la decisión de salir de mi provincia a, a, a experimentar, a, a ver qué, qué podía hacer, qué podía lograr eh, en la universidad estudié gracias a una beca en una universidad privada y eh, hoy en día tengo una licenciatura en relaciones internacionales con su especialización en ciencias políticas y antropología eh, me convertí en el primer eh, en, el, en el primer miembro de, de mi familia tanto de mi padre y de mi madre eh, en recibir un título universitario y pues bueno pues estudié cuatro años eh, en una universidad privada aquí en quito en la universidad de san francisco en un programa específico que se llama el programa diversidad étnica. Esto significaba que eh, siendo miembro de una de los pueblos o nacionalidades del país, si daba las pruebas de ingreso y podía, y pasaba, tenía la opción, la oportunidad de estudiar una carrera universitaria. Pasé ahí cinco años. Eh, tuve la oportunidad de viajar al extranjero, a los Estados Unidos, eh, por varias ocasiones por un inter, por intercambios estudiantiles y eh, la gran oportunidad de, de conocer Israel a través de una beca también de, de, de la embajada israelita en Ecuador. Eh, es una experiencia muy, muy bonita, muy enriquecedora, pero que no todo es color de rosa. Uno cuando viene de, de provincias, especialmente y de provincias pequeñas como la nuestra, eh, se encuentra con, con diversas dificultades. El choque cultural, el choque socioeconómico es eh, sumamente grande y son aquellas cosas que nosotros tenemos como jóvenes eh, de, de provincias pequeñas y mucho más como jóvenes de pueblos y nacionalidades, tenemos que enfrentar. Pero ese es el reto. Eh, pese a las dificultades, pese a las peripecias que tenemos que, que enfrentar día a día, pues eh, esa sangre combativa que, que, que, que tenemos los Shuar pues nos, nos llena de, de, de mucha fuerza, de mucho valor, y siempre siendo visionarios, siempre eh, tratando de echar para adelante es como logramos, no solo yo en mi caso, sino también muchos más jóvenes hombres y mujeres, que hemos salido de Morona-Santiago pues, para eh, adquirir un título universitario. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste en esta universidad de categoría A? ¿Te sentiste integrado o, o no? Cuéntanos un poco esa experiencia. Eh, bueno, como te digo, al inicio todo cambio eh, genera caos, todo, todo lo nuevo eh, genera incertidumbre pues, y, y en mi persona generó eso. Llegas a una universidad privada, una universidad de primer mundo, conoces chicos que han tenido eh, roces sociales y roces educativos mucho más altos que el tuyo. Sin embargo, eh, también uno viene con bases muy sólidas en cuanto a, a, a lo suyo, a, lo que es, a, lo que, a, a dónde perteneces, de dónde vienes, y eso es muy importante de nunca olvidar. Eh, las dificultades siempre hay, siempre hay racismo en todo lado, y mucho más en, en, en un país como el nuestro, donde... Existen muchos colores, sabores y somos muy diversos. Entonces, por supuesto, el racismo, la discriminación de alguna u otra manera se siente. Sin embargo, también considero que es muy importante el cómo tú percibas eso y cómo tú lo recibas. He sido de las personas que, tal vez por ser, eh, porque vengo de, de, de dos eh, eh, culturas, de dos pueblos eh, muy fuertes, muy combativos, muy, muy echados para adelante, en primera instancia te, te, te hierve la sangre, digámoslo así, pero hay que aprender a, a lidiar con esas cosas. ¿no? Eh, como joven de pueblos y nacionalidades, he aprendido a, a ser muy tolerante, he aprendido a escuchar, he aprendido a callar cuando tengo que callar, pero también he aprendido a gritar cuando tengo que eh, decir algo. Entonces creo que esa ha sido mi, mi experiencia eh, en estos cinco años eh, de carrera universitaria. ¿Cuál espera sea el impacto de transversalizar eficientemente los ejes de igualdad en la educación superior para el país y para la educación en general. ¿Cuáles serían las expectativas en especial de estudiantes que pertenecen a pueblos y nacionalidades? La expectativa de la transversalización considero que es sumamente grande y esperemos que después de los esfuerzos realizados en sacar este producto sumamente importante como es eh, el texto de, los, de, de la transversalización de los cuatro ejes en la educación superior sea sumamente grande y sea el que todos esperamos. Eh, el que seamos vinculantes, el que el Estado eh, vincule e integre a personas con discapacidades, eh, el tema de género, el tema de, de, del ambiente y el tema de la interculturalidad como ejes de transversalización en toda la educación superior es sumamente importante. Eh, sin embargo, eh, hoy en día podemos ver varios cambios dentro de la educación superior, pero hay que hacer mucho más, esperemos que esos cambios se sigan dando eh, y como jóvenes de pueblos y nacionalidades las expectativas son grandes. Eh, nosotros los jóvenes que tal vez no estamos eh, eh, en las ciudades grandes como Guayaquil, Quito, Cuenca, pero venimos de, de, de comunidades pequeñas, la expectativa siempre va a ser grande de, de ser de tener la oportunidad de vincularnos al, al, al, al, al mundo, de vincularnos a un Ecuador sumamente más, mu, mucho más amplio. Eh, hoy, hoy en día se, se habla de, de un cambio de la matriz productiva. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, como jóvenes que venimos de pueblos y nacionalidades, ayudar y ser parte de ese cambio? 100% es a través de la educación. Y esperemos que, que, que esos cambios que se están dando hoy en día sigan, que nos permitan a, a los jóvenes, hombres y mujeres, a poder acceder a una universidad. Y no solamente a poder acceder, sino que nos garantice el Estado la, la, el acceso, el continuar los estudios y lo básico y lo principal es terminar nuestros estudios para que de esta manera nosotros podamos desde varios campos de, de, de la profesión eh, aportar, aportar como pueblos y nacionalidades y aportar como ecuatorianos. En tu perspectiva, ¿cómo se podría lograr la interculturalidad supera el simple reconocimiento formal de una realidad multiética para lograr la convivencia social, política, educativa y cultural entre personas y poblaciones diversas, como es nuestro Ecuador, basada en relaciones igualitarias y equitativas. Exacto. El tema de la interculturalidad, en este caso en la educación superior, no solamente es tener uno o dos chicos indígenas estudiando en una universidad. Interculturalidad va mucho más allá de eso. Eh, interculturalidad es cuando, dentro de los contenidos universitarios, dentro de las mallas universitarias, hay temas de pueblos y nacionalidades. Muchas de las veces eh, nos dicen, nosotros les aceptamos tal y como son. Nosotros, los pueblos y nacionalidades, no necesitamos que nos acepten. Necesitamos que seamos reconocidos y que en cada una de la, de la vida diaria de, de, de, de las universidades y del país, estemos presentes. ¿Cómo podemos lograr eso? A través, y estoy muy convencido que a través de la, de, la, de la elaboración y de la implantación de políticas públicas. Un ejemplo claro, muchas de las personas podrían estar en contra, pero una de las cosas claves dentro de la educación superior es el tema de las acciones afirmativas. Los pueblos y nacionalidades, hombres y mujeres, personas con discapacidad, tenemos el derecho y el Estado debe garantizar la presencia de nosotros dentro de las universidades. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una deuda histórica para los pueblos y nacionalidades. No pedimos favores. Creo que eso es la responsabilidad y es obligación. ¿Para qué? Para que de aquí a 4, 5, 20, 25, 35 años ya no se hable de, ya no tendríamos que hablar de interculturalidad. Eso debería estar ya impregnado en nuestra sociedad. El reconocimiento a pueblos y nacionalidades viene desde, considero yo, desde el primer levantamiento de los pueblos indígenas. Cuando los indígenas o los llamados indios que nos dicen, nos organizamos y dijimos aquí estamos, tenemos derecho al voto, tenemos derecho a ser parte de las instituciones públicas. Entonces hoy, hoy en día la lucha continúa y la lucha continuará hasta que no sea necesario, yo considero que no es necesario hablar de interculturalidad. En un país como el nuestro, plurinacional y multicultural, debería ser el pan de todos los días en que tú y yo nos sentemos a conversar sabiendo nuestras diferencias, pero 100% de acuerdo en que esas diferencias no tienen que ser notables, a través, no tienen que ser eh, visibles a través del racismo, a través del, del que no te quieras sentar en la mesa a compartir una yuca, que es un plato fundamental eh, en nuestra dieta de pueblos y nacionalidades. Entonces, como te comento, Interculturalidad no significa que tengas a un profesor negro o a un profesor indígena, va mucho más allá. Y en esa lucha esperemos que este producto sea un, un elemento y un instrumento sumamente importante para lograr eso, en, en, en especial en las, en las universidades. ¿Cómo visualizas la universidad igualitaria del futuro en 20 años? En 20 años. Eh, dentro de la Cosmovisión Shuar, eh, nosotros decimos que Personalmente digo, estoy aquí porque mis abuelos lo soñaron. Y creo que ese sueño de muchos jóvenes eh, se está haciendo realidad, sea por ayuda del Estado, sea por terceras personas, pero muchos de nosotros salimos de nuestras comunidades y estamos regresando con un título eh, bajo nuestro brazo, que no es un título para poder pegarlo en una pared o ostentar de aquel. Es un título que nos ayudará a colaborar a nuestras organizaciones, colaborar con nuestras comunidades y de alguna manera eh, ser entes de cambio. Tal vez hace 30, 40 años atrás decíamos, nos hacíamos la misma pregunta y decíamos tal vez tener uno o dos jóvenes eh, Schwartz trabajando, siendo abogados, que regresen a las comunidades y defiendan a su pueblo. Me imagino una educación de aquí a 30 años que ya no necesitemos de acciones afirmativas, los pueblos y nacionalidades, porque la idea hoy en día es que los, joven, los niños en las escuelas tengamos las mismas oportunidades de ingresar a las escuelas, ingresar a los colegios, para que así en 30, 40 años no tengamos que pensar en que, que el Estado tenga que obligar a las universidades para que exista presencia de pueblos y nacionalidades. Yo creo que ese es el éxito de aquí a 20, 30 años, en que ya no pensemos en acciones afirmativas, en que ya no pensemos en obligar a las universidades a tener presencia. Como te digo, el tema de la inculturalidad debería ser algo espontáneo y algo que, nos da, que se da todos los días. Me imagino una universidad con mucha más presencia de pueblos indígenas y negros. Tú sabes que eh, el 21% de, de, de, de, de, de, de población se, se autodentifica perteneciente a, a una comunidad o a un pueblo nacionalidad. No tengo el dato, no sé cuántos seamos hoy en día en las universidades, pero es sumamente bajo y sumamente triste. Espero que eso y estoy muy seguro que a través de las políticas públicas que el Estado hoy en día está implantando eh, va a ser mucho más elevado el porcentaje de, de, de hombres de mujeres que pertenecemos a pueblos y nacionalidades. Esperemos que sea así eh, tengo mucha fe y mucha esperanza en que, que, que las cosas van a seguir mejorando no para el beneficio eh, personal de cada uno de nosotros, de los pueblos y nacionalidades sino para el beneficio de todos que es de un Ecuador mucho más solidario y un Ecuador mucho más equitativo Roberto, te agradezco. Gracias a ti. Gracias.